Bueno, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Más Músculo. En esta ocasión vamos a hablar de los cuádrices y contamos con nuestra compañera, ya está repetida, Cristina Villalba. Hola. Aquí abajo tenéis su Instagram si queréis, bueno, hablar con ella o verla, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a intentar hacer una rutina de cuádrices en la que explicaremos los ejercicios que estamos haciendo y el porqué, ¿de acuerdo? Venga, ¡vamos a ello! Como primer ejercicio, ella tiene un problema de espalda en la que no puede meter mucho peso. Entonces, la sentadilla pesada no quizá no le venga muy bien. Queremos hacer un ejercicio pesado para crear tensión mecánica, un poco trabajar con kilos, que es un estímulo muy bueno para el desarrollo muscular, que es el objetivo de ella en este caso. ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo se hace la prensa como ejercicio básico. Lo primero de todo es la posición de los pies. Lo podemos poner más abajo o más arriba. Si los ponemos más abajo, enfoque, enfocaremos más en la articulación de la rodilla, no tanto de la cadera. ...será la que se mueva más respecto a la cadera... ...por lo tanto, el se entrará más en tensión... ...vale, a medida que separamos los pies... ...bueno, si lo ponemos más arriba, perdón... ...lo ponemos más arriba, por los arriba... ...lo que vamos a enfocarnos más es la articulación de la cadera... ...por lo tanto, la parte posterior... ...tanto glúteo como isquio, femoral... ...serán los músculos casi predominantes... ...respecto a este ejercicio, ¿vale?... ...por lo tanto, queremos trabajar el cuádrice... ...lo ponemos en la parte baja... ...si lo pusiéramos muy abiertos, ¿vale?... ...os obligaría a abrir mucho, trabajaremos más el aductor... ...y quizá un poquito más el glúteo respecto al cuádriceps ...por lo tanto vamos a coger una anchura... ...más o menos la cadera, o sea que las piernas vayan rectas... ...y desde ahí haremos el movimiento... ...cuánto tenemos que subir, cuánto tenemos que bajar... ...si nosotros estiramos la pierna totalmente... ...ahí, nos vamos a hacer daño en la rodilla... ...la articulación de la rodilla está sufriendo bastante... ...aparte, aquí no va a haber tensión en el cuádriceps... ...quizá no nos interese tanto... ...vamos a flexionar ligeramente la rodilla hasta ahí... ...quizá un poco menos, ahí... ...ese será nuestro tope, desde ahí hacia abajo... ...¿cuánto vamos a bajar?... ...pues lógicamente vamos a bajar hasta que nuestra ...mientras nuestra cadera permanezca estable... ...llegará a un punto que ya se levante... ...entonces eso no nos interesa... ...porque nos vamos a poder hacer daño en la espalda baja... ...y aparte vamos a involucrar otro grupo musculares... ...que no nos interesa... ...por lo tanto el recorrido... ...casi estirados del todo... ...la pierna casi estirada del todo... ...para que haya esa tensión... ...y luego vamos a bajar... ...el recorrido que ella le permita... ...manteniendo la cadera estable, ¿de acuerdo? Bueno, vamos allá Cristina, venga... Muy bien, eso es un tempo controlado, es decir, una velocidad de bajada... ...y una velocidad de subida controladas ...siempre la bajada, la fase negativa, estamos más fuertes... ...vamos a hacerla un poquito más lenta que la subida. ¿De acuerdo? Fijaros cómo se está moviendo la articulación de la rodilla... ...cómo eso está influyendo en el trabajo del cuádriceps ...fijaros también que la cadera de ella no se mueve... ...¿vale? Y lo que hemos dicho nunca... ...intentar, puedes subir todavía un poquito más... ...pero sin llegar a estirar la pierna del todo completamente... ...un poquito más, un poquito más, un poquito más, ahí... ...de acuerdo, pero no estirarla del todo... ...evitaremos que perdamos la tensión en el cuádriceps ...y evitaremos un trabajo excesivo en la rodilla... ...mirar otra cosa, este es el ejercicio que queremos hacer pesado... ...queremos hacerlo donde trabajar con cargas... ...es el primer ejercicio, por lo tanto intentar siempre hacer... unas serie de calentamiento, unas series para meter algo de sangre... ...en el músculo, para que cuando lleguemos a esas series buenas... ...esas dos últimas series, última serie dura, realmente dura... ...tengamos ya todos los ingredientes para terminar de masacar el músculo... ...¿de acuerdo? Entonces siempre hacer como primer ejercicio... ...alguna serie extra con ese fin, de luego ya la última serie... ...la serie efectiva, las dos últimas series que tengamos ya suficiente cantidad de sangre ahí para poder rematar el, en este caso el cuádriceps. Como segundo ejercicio vamos a hacer ahora la sentadilla. Eh, tenemos un problema en la que no podemos meterle mucho peso, como os he comentado antes, por la espalda baja. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer una intensidad grande o relativamente elevada, pero sin meterle mucho peso. ...entre otras cosas está pues hacerlo más lento... ...o sea el tempo, la velocidad de movimiento que sea más lenta... ...vamos a intentar bajar aproximadamente... ...en 4 o 5 segundos y subir entre siempre la bajada... ...estamos más fuerte, la vamos a hacer más lenta... ...y la subida un poco más rápida... ...lo que vamos a intentar es no descansar arriba del todo... ...sino que el movimiento sea constante... ...a base de repeticiones nos vaya quemando... ...siempre repeticiones a lo mejor entre 10 12 repeticiones... ...un poco más elevada que 8... ¿vale? ...y lo que vamos a conseguir es eso, buscar con menos peso... ...trabajar con una intensidad bastante grande. ¿Cómo realizamos la serie del de movimiento de sentadilla? Para cuádriceps, lo que sí os diría, la anchura de los pies, ¿vale? Podéis ponerlo así, si muy vuestro, vuestro, estáis mucho más cómodos... ...o sea, si al andar normalmente vais así, bien, colocarlos, ¿vale? Si normalmente vais con los pies un poquito para afuera, como posición normal... ...pues lo ideal sería que vuestros pies estuvieran ligeramente rotados hacia afuera... ...y la rodilla apuntando siempre hacia el dedo gordo, ¿vale? ...de esta manera también estaréis mucho más finos, mucho mejor... ...pero sufrirá menos la articulación de la cadera... ...si os da igual o estáis cómodos... ...tanto en una posición como en otra... ...lo preferible sería trabajar así, ¿de acuerdo? Bien, vamos a intentar bajar todo lo que podamos cadera ...y desde ahí subimos arriba... ...bien, por supuesto la respiración... ...siempre al hacer el esfuerzo... ...soltamos el aire o bien lo mantenemos... ...y lo soltamos arriba, mejor todavía... ...y al bajar vamos a ir cogiendo el aire... ...cuando sea mucho peso lo mantendremos... ...y lo soltaremos arriba... ...si es poco peso os daréis cuenta... ...de que lo que haréis será más fluido... ...bajáis, coges aire, subís, lo echáis... Vale, el tronco es muy importante, siempre recto, ¿vale? No intentéis echar la cadera para atrás. Es muy común, cuando metemos mucho peso, colocar la barra un poquito más atrás y colocarnos aquí y trabajar. ¿Qué pasa? Será la articulación de la cadera la que trabaje como músculo principal, como zona principal. Por lo tanto, todo lo que es femoral, isquiotibiales, glúteo y eso, serán los músculos predominantes respecto al cuádriceps. Vamos a intentar que el movimiento, la cadera vaya hacia abajo, cuando bajemos, la punta del pie es la que va a repercutir, la que va a mantener el peso, la que vamos a hacer el mayor peso, lo vamos a tener en la punta del pie, y la rodilla, lo más importante, es que bajemos del todo, ¿de acuerdo? Cristina, vamos allá. Acuérdate, vamos a bajar en 5 y subimos en tres, ¿de acuerdo? Cinco, cuatro, tres, venga, adelante. Muy bien.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 2, 3, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, ya empieza a casar, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, muy bien, mantén el estilo estricto, es decir, como si le tirase hacia arriba del pelo, tiras hacia arriba, nunca hacia adelante, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3. perfecto, venga. Como tercer ejercicio vamos a empezar a hacer zancadas, ¿vale? Las zancadas pues sabéis, sabéis que podemos hacerla para cuádrices o podemos hacerla para la parte posterior de la, de la pierna, para glúteo femoral. ¿no?... Vamos a ver qué diferencia hay. Es parecido a lo que os acabo de explicar de la sentadilla. Si nosotros hacemos una zancada corta, nos obligará a, esta, a la rodilla a echarla hacia adelante. ¿de el peso va hacia la punta del pie, algo parecido a lo que hemos hecho con la sentadilla. Por lo tanto, al hacer una zancada corta, vamos a trabajar más, en mayor medida, el cuádriceps que cuando lo hacemos con una zancada larga, en la que el ...la rodilla apenas se mueve y va a ser la cadera la que baje hacia abajo... ...y trabajemos más, desde aquí lo vais a ver mejor... ...trabajemos más la parte posterior de la pierna, el glúteo... ...la rodilla se adelanta, lógicamente, pero en menor medida... ...a medida que la zancada es más larga... ...y el peso va hacia atrás, mejor todavía... ...vamos a trabajar más la articulación de la cadera... ...¿vale? Por lo tanto, la parte posterior de la pierna... ...va a entrar en mayor funcionamiento, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso que estamos trabajando el cuádriceps, queremos trabajar el cuádriceps, vamos a hacer esa zancada corta, ¿de acuerdo, Cristina? Bueno, ¿quieres hacernos una demostración? Vamos a hacerla de forma dinámica, ya que tenemos la suerte de estar aquí que nadie nos molesta, podemos hacerla de forma estática, un pie adelante, otro atrás, pero en este caso lo vamos a hacer así. Vamos allá. ¿Vale? Despacio, baja despacio ahora, eso es. Eso, es. lleva el cuerpo hacia adelante, apoya la punta del pie. ...eso es, el peso va hacia la punta del pie... ...y la rodilla, como estáis viendo, adelantada, ¿vale?... ...si esa rodilla la rotaras un poquito externamente... ...a medida que vas avanzando, mejor, ahí... a medida, ...ahora, rotala externamente, muy bien, mucho mejor... ...de acuerdo... ...incluso el tronco lo puedes echar ligeramente hacia adelante... ...para que el peso vaya hacia adelante también... ...la fuerza, eso es... ...perfecto... para cuádrices vamos a trabajar un poquito en un movimiento de aislamiento, va a ser extensión de piernas, ¿de acuerdo? Vale, en este si os fijáis, lo que vamos a trabajar es solo la articulación de la rodilla frente a las dos de la cadera de la rodilla, es un ejercicio monoarticular, por lo tanto, es un ejercicio quizá más de aislamiento, aquí ya no metemos sea, cuad... no, solo metemos cuádrices, nos olvidamos del resto de femoral, de glúteo, de espalda baja, apenas vamos a moverlo, por lo tanto, las repeticiones intentar que sean más elevadas, ...el descanso menor entre serie y serie... ...y el peso que no afecte tanto, ¿por qué? Lo que buscamos no es tensión mecánica, no es meter kilos... ...es más bien otro sistema, que es estrés metabólico... ...una de las cosas buenas que tiene este máquina... ...que es que al estirar, al subir del todo... ...sube Cristina, ¿por fin. ¿Sigue? Tenemos la mayor tensión aquí, tenemos una gran tensión... ...toda esta zona la vamos a poder trabajar, ¿vale? ...cosa que en otros movimientos de la sentadilla, de la prensa... ...pues no hemos podido hacerlo... ...por lo tanto, lo que sí os recomendaría cuando hicierais este movimiento... ...y queréis enfatizar más la zona, los músculos cercanos a la rodilla... ...es que aguantarais ahí ese segundito antes de volver a la fase negativa, ¿de acuerdo? Bien, problema de esta máquina, el cuádriceps trabaja... ...bueno, problema, diferencia, vamos a decirlo... ...el cuádriceps tiene cuatro músculos, ¿vale? Uno de ellos es el recto, el recto anterior, que llega hasta la cadera, por encima de la cadera, ¿vale? Si nosotros tenemos la cadera fija, lógicamente ese músculo va a ser muy difícil que lo podamos trabajar. Entonces nos vamos a centrar más en los otros tres músculos, ¿vale? El, toda el, la pasto lateral, el pasto interno, en fin, todos los demás músculos que no sean este que haga por debajo que llega hasta aquí. Todos los demás terminan en el femur, van a ser esos los que nos vamos a centrar. Recordar entonces, quizá menos peso, quizá menos descanso entre serie y serie, más estrés metabólico, un movimiento, un tempo un poco más lento, ¿Vale? ...y lo que nos centramos es en ese quemazón, ¿no?... ...si os fijáis la, sen la, la sentadilla es un movimiento que nos agota... ...la extensión es como si nos hubieran quemando con un mechero ahí... ...la, la sensación esa de quemazón, ¿no? ...vamos a buscarlo, que eso es lo que nos va a dar el máximo beneficio". Espero que os haya gustado esta información, que hayáis podido sacar cosas y como siempre, cualquier cosilla que tengáis, cualquier duda, ahí tenéis, me lo podéis decir en preguntas o si podemos ayudar en cualquier cosa, sabéis dónde me podéis localizar y espero para veros para el vídeo siguiente.